Cuando me digáis? Sí. Buenos días a todos y todas. Gracias por estar aquí presencialmente y a las personas que estáis a través de las redes. Estoy aquí acompañada de Ana de los Arcos, una de las personas que representa y encarna a muchas de las eh, personas voluntarias que están trabajando en la protección animal en la ciudad de Zaragoza, porque hoy la rueda de prensa que venimos a dar es con relación precisamente a a garantizar el bienestar animal de eh, los animales que están actualmente en la ciudad de Zaragoza. En concreto, queríamos hablaros de que en junio del año pasado se solicitó una inspección de la colonia felina de Pinares de Venecia. Ya sabéis que a través de las diferentes comisiones eh, con el concejal, en este caso Javier Rodrigo, que es el encargado de protección animal a través de mociones que hemos presentado en el Pleno, hemos trasladado el sentir de muchas de las entidades que están trabajando voluntariamente en la protección animal y estaban cuestionando las condiciones de bienestar de dicha colonia. Pues bien, en junio del año pasado, como os estaba diciendo, se solicitó una inspección por parte del Servicio de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, un órgano autónomo, colegiado, con profesionales y técnicos que se encargan de todos estos temas y lo que se pudo comprobar es si esas instalaciones tenían la validación y la concepción de núcleo zoológico que para aquellos que nos están escuchando supone que cuando en un, ámbito, en, un, en un ámbito determinado hay más de 11 animales debe tener esta consideración que supone una serie de características que tienen que ver con la salubridad, con que estén convenientemente atendidos, con una serie de profesionales, un ratio de profesionales por animales. Bueno, pues en dicha inspección, el Servicio de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón detectó que había más de 70 gatos en dicha colonia y, como podéis entender, no tenía el correspondiente eh, consideración y catalogación de núcleo zoológico. ¿Esto a qué ha llevado? Ha llevado a que el, el Gobierno de Aragón haya sancionado el Ayuntamiento de Zaragoza y, por lo tanto, se haya cumplido una sanción administrativa, puesto que es una infracción ...considerada y tipificada por parte del equipo de salud pública. Esto lo llevamos hoy aquí porque no es un rumor, no es algo que las entidades planteen... ...no es una sombra de dudas, sino que es una certeza, puesto que esta infracción... ...conlleva una sección administrativa que se notificó en este noviembre... ...al equipo de gobierno de la ciudad. En concreto, como os decíamos... Este, esta colonia felina ha realojado durante estos casi dos años, que fue cuando se empezó el realojo de la colonia de Pignatelli, porque fue en mayo-junio del año 21, efectivamente, desde entonces hemos encontrado eh, diferentes versiones por parte del equipo de gobierno y hoy aquí traemos la constatación de que efectivamente hay una infracción que nosotros consideramos que es importante denunciar, y que los servicios técnicos del Gobierno de Aragón han puesto encima de la mesa. Por lo tanto, lo que hacemos es eh, solicitar al responsable, en este caso al señor Javier Rodrigo, que tome las medidas oportunas, puesto que hay un plazo para poder eh, subsanar esta gravedad. También decimos que la propia notificación del Gobierno de Aragón plantea que, si se reincide en este aspecto, se puede volver... ...a reclamar al gobierno de la ciudad, en este caso al ayuntamiento, que lo subsane. Y ahora os paso la palabra a doña Ana de los Arcos... ...que como representante de las entidades de protección animal... ...os quiere también detallar algún extremo. Hola, buena, buenos días. Como dice Luisa, eh, agradezco lo primero que nos dé esta oportunidad... ...para denunciar lo que hace dos años estamos denunciando... Desde muchas entidades animalistas se ha reclamado en varias ocasiones al responsable de protección animal la desaparición de la colonia felina Pinares de Venecia, conocida por el guano, y el traslado de dichos animales al CEMPA, Centro Municipal de Protección Animal, que sí reúne los requisitos necesarios para tener la consideración de núcleo zoológico. Y es más, ya, insistimos, ya insistieron que en el resalojo de las primeras colonias felinas se hicieran a dicho centro, antes que al guano. Eh, el realojo de las primeras colonias eh, se hicieron incluso sin estar terminado ni siquiera las instalaciones, por lo cual el traslado con bienestar animal fue nulo el sufrimiento que esos animales llevaron allí durante meses. Eh, hace ya casi dos años de esto, anunciamos públicamente que han solicitado en varias ocasiones muchas de nuestras compañeras activistas visitar la colonia Pinares de Venecia. Hasta ahora, más de tres meses, y más de cinco y más de seis, ha sido imposible acceder a ella. Y si no hay nada que ocultar, ¿por qué nos impiden su visita? firmamos todas las animalistas que estamos en desacuerdo con esa reubicación forzosa del Ayuntamiento de Zaragoza, en la cual el señor Rodrigo sigue insistiendo que es una colonia, por lo que se ve, aún no distingue después de la cantidad de veces que Luisa y los demás hemos explicado lo que es una colonia y lo que es un núcleo zoológico. Una colonia felina son la que hacen los gatos, viven en libertad y están alimentados por activistas y voluntarias. Un núcleo zoológico es una reubicación forzosa donde los gatos, aunque tengan 3.000, 4.000, 5.000 metros cuadrados, están encerrados. Eh, y luego ya por terminar eh, en el desalojo del Pignatelli, durante mi, desde el año 2012 he llevado la coordinación del voluntariado del CES en Zaragoza. Me he dedicado un cuerpo y alma a atender todas las colonias y compañeras ayudándolas, llevándolos el censo, eh, llevando todo el tema de la policía local, de, de veterinarios, todo. Y se me... Recibí una carta en junio del 2021 en la cual... En vez de preguntarme y aportar mi experiencia, poca o mucha era mi experiencia, me expulsaron del voluntariado. Ni me han dejado entrar al Pinatelli, ni a ninguna colonia, ni al Guano. Es decir, me expulsaron con toda la experiencia que yo podía haber aportado a este nuevo, a este nuevo gobierno. Por lo cual, esto es lo que tenemos. Muchas gracias, Ana. Eh... Eh... Bueno, volver a remarcar que lo que pretende esta rueda de prensa es eh, solicitar al actual concejal responsable, Javier Rodrigo, que ponga todas las medidas, que asuma responsabilidades y que efectivamente defienda la catalogación que ha tenido Zaragoza de una ciudad de bienestar animal. Y, en todo caso, también insistir en que se ha cometido una infracción administrativa que tiene que ver con una catalogación concreta, que no lo decimos nosotros, que es algo que está sopesado y valorado por los equipos técnicos, en este caso el Servicio de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. Y, por último, poner en valor lo que serían las colonias CES, las colonias de esterilización y suelta, que por más de diez años en la ciudad de Zaragoza han sido referente a nivel estatal en el cuidado y en la atención de las colonias ferinas y que, ahora mismo pues están en entredicho porque volvemos a plantear que esta sanción pone encima de la mesa que, desde luego, nos está, por un lado, cuidando al personal voluntario de protección animal y, por otro lado, nos están teniendo las garantías adecuadas y convenientes. Perdón, es que se me ha pasado. Que sepáis que Zaragoza, desde el mandato del anterior gobierno de CEC, eh, en la cual se invirtió muchísimo dinero, muchísimo esfuerzo en implantar el proyecto, hemos sido referente, no ya en Europa, en España, hemos sido referente en control de las colonias felinas. Eh, nos han pedido información de casi todas las partes de España que han venido a Zaragoza, han visto el proyecto. Eh, ahora somos la vergüenza nacional. En las últimas jornadas felinas que hubo en Madrid, eh, nos vamos, dijeron que, que era una pena lo que había sido Zaragoza y lo que es Zaragoza. Perdón, que eso se me había olvidado. Bueno, si queréis eh, hacer alguna pregunta, porque esto era lo que os queríamos traer hoy, estaremos encantadas de responder. ¿La sanción administrativa por literalmente te la voy a leer, si te parece bien. La sanción administrativa es de notificada al Gobierno de la ciudad el 28 de noviembre de 2022. Tiene 15 días para hacer alegaciones, es decir, que se entiende que en la colaboración entre administraciones, Gobierno de Dragón y Ayuntamiento hay una buena relación. Otra cosa sería… Ponerlo esto encima de la mesa si fuera un particular, pero se entiende que hay buena relación y disponibilidad para que el equipo de gobierno actual subsane la infracción. La infracción tiene que ver con el hecho de que se ha constatado mediante inspección que en esa colonia, como decía Ana, que se sigue considerando colonia, realmente no es colonia porque hay más de 11 seres animales, seres sintientes, es decir, hay por inspección técnica, en ese momento 70 gatos y además más. constatan que hay el alojo temporal o realojo temporal de un síndrome de Noé que se produjo por una vivienda particular. La sanción en concreto lo que hace es decir que ese establecimiento considerado como colonia no reúne las condiciones puesto que debería de ser núcleo zoológico, es decir... Tiene que tener una serie de cuestiones de salubridad, tiene que tener una serie de equipamientos, una dotación de recursos y profesionales y unas medidas técnicas que no se están recogiendo a fecha de hoy. Eso es lo que dice literalmente la sanción, que volvemos a decir que es del Servicio de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. Sí, perdón, que es que a lo mejor son temas un poco... Más técnicos, la diferencia entre núcleo y colonia, pero, como decía Ana, no se puede seguir llamando colonia cuando es un núcleo y, por lo tanto, tiene unas condiciones concretas y unas condiciones de habitabilidad también concretas. Sí, pues entonces, muchísimas gracias y damos por finalizada la rueda de prensa. Gracias.